¿Qué es desmalvinización? ¿Qué entendemos? Yo diría que desmalvinizar es como querer quitar malvinas de en medio. Para nosotros los excombatientes eh, tuvo visos de gesta, etimológicamente hazaña, ¿no? eh, y que aquí... Eh, por eh, unirla al tiempo de la dictadura entonces se la quiso involucrar y al rechazar la dictadura se rechazó entonces la, esta gesta de Malvinas y por supuesto a los que intervenimos con ella así sufrimos una discriminación una separación, un ocultamiento que comenzó desde el retorno cuando se llegó desde Puerto Madryn a Buenos Aires, eh, los colectivos que transportaban las tropas iban con eh, papeles de diario tapando las ventanillas para que uno no viera a la gente y la gente no lo viera a uno en el estado en que se llegaba. Eh, después, colocándolos en dentro de los regimientos para digamos un periodo vamos a llamar así entre comillas de engorde ¿no? para recuperar unos kilos para hacer una higiene más pormenorizada y luego de buenas a primera darle la baja pero abriéndole la puerta y que cada uno se arreglara como pudiera para retornar a sus hogares querer ocultar el heroísmo, eh, la gallardía, la hombría de esos jóvenes soldados que a raíz de la desmabilización fueron tocados en lo más íntimos con epítetos muy ofensivos eh, como los chicos de la guerra, los hijos del borracho Galtieri, este, los loquitos de la guerra, ¿no? Todas cosas que eh, al regresar no jugaron por cierto a su favor, porque al quererse reinsertar en la vida civil para pedir trabajo, y le decían no, vos sos el loco de la guerra, no, vos este, eh, quedaste muy afectado, eh, aquí el ruido de maquinarias u otras excusas este, podían hacerte mal. Entonces se vieron privados. Del, del trabajo eh, y finalmente bueno, eso llevó a tanto desprestigio a que ellos negaran su situación de veteranos para poder eh, conseguir trabajo pero no podían acallar su conciencia o esto que ellos sentían como la hazaña que ellos habían hecho ¿no? e, entonces les trajo es lo que llamamos el estrés postraumático, que en algunos casos no se pudo superar y hemos llegado a esta, digamos, contradicción, esta paradoja, ¿no? De que tenemos más suicidados, más muertos acá en el continente en la posguerra que durante la misma guerra en Malvinas, ¿no? En Malvinas, en la lucha sobre la tierra, tuvimos 326 muertes, ¿no? y ahora en la posguerra eh, ya estamos superando los 428 suicidios. Eh, esto es el efecto entonces de esto que estábamos llamando la desmalvinización.